Bueno, compañeros y compañeras, estamos ya transmitiendo en vivo. Eh, quiero, pues, ya de, de paso agradecer a las personas que van a estar sintonizando esta próxima hora este espacio de A la Clara con Claridad. Es el episodio número 60. Eh, y en esta ocasión vamos a estar hablando sobre lo que está aconteciendo en los distintos recintos de la UPR que están, se encuentran en, en huelga, que han decretado huelga, a través de sus asambleas estudiantiles, hemos titulado a este espacio UPR Organizando la Rabia, dejándonos llevar por una pancarta que estuvo durante toda la asamblea estudiantil de la UPR de Río Piedras ayer. Eh, así que le damos el crédito al que inventó, a quien inventó la, la frase, eh, que la estamos, las estamos utilizando hoy. Eh, antes de dar comienzo a, al tema que nos ocupa hoy, y de presentar a, a los invitados y a la invitada, eh, yo quiero agradecer a todas las personas que estuvieron presentes en el festivalito del pasado jueves 28, eh, agradecerles la asistencia y los donativos económicos que le hicieron al periódico a través de, de su comparecencia en la actividad, de la misma manera exhortarles a que continúen donándole al periódico, a través de la transmisión va a estar corriendo un cintillo, con las distintas maneras que tenemos disponibles para que hagan llegar su donativo. Bueno, una vez dicho eso, eh, yo quiero empezar diciendo que el Movimiento Estudiantil Universitario está en pie eh, de lucha, ¿verdad? Y esto ante los presupuestos, el presupuesto de la universidad y eh, el, el, lo que ha habido con el plan de ajuste que ahora se convirtió en la Ley 53. Eh, que se encuentra en la universidad el presupuesto en menoscabo, digamos. Eso ha, ha dado paso a que los distintos movimientos estudiantiles se, se hagan sentir y hayan decretado una huelga ya en seis recintos del sistema UPR. Ponce recién se, se incorpora al listado. Eh, yo voy a dar paso a los invitados. Tenemos a Fabiana Marini, quien es presidenta, del Consejo General de Estudiantes de la UPR Río Piedra. Saludos, Fabiana, y gracias por estar aquí. Eh, Asimismo, tenemos a Cristian Roy, él es representante ante la Junta Universitaria por el Recinto de Calle, y de la Universidad de Puerto Rico, y a Luis González, también representante ante la Junta Universitaria eh, por la UPR Humacao. En eh, esta noche me acompaña Candida coto como moderadora. Gracias, Candy, por aceptar también Amigo. estar aquí moderando. Eh, creo que Gandhi, Gandhi tiene. Ajá. No sé, pero estoy viendo aquí que Luis Onel González. Ajá. Te pide que sí puede entrar. Sí, pero ese es Luis que está aquí, ya está aquí con nosotros. Es que es un. Ah. <risa> ah Pensé no, que vale. era el otro joven. <risa> sí, sí, sí. Ya hablábamos del RU. Este. Bueno. bueno, pero sí, ya aprovecho para decir que hay varias personas saludando y. y contestando por aquí, eh, haciéndose sentir ¿verdad? a través de los comentarios. Eh, Candy, quiere, Candy quiere abundar un poco más sobre eh, el plan de ajuste de la deuda y cómo eso ha entorpecido el, el presupuesto universitario, pero eh, a mí también me gustaría hablar sobre las otras, los otros reclamos que, que están dentro, contemplados dentro de, de esta huelga, y que me gustaría saber si varían por, por recinto. Le comentaba a Cristian que ese podía ser uno de la para arrancar eh, el live, ya que tenemos representación de tres, de tres recintos. ¿Cuáles son esos otros reclamos, además de, de velar por el presupuesto de la universidad, eh, que están siendo ahora primordiales, digamos? Podemos empezar por quien quiera. Sí. Pero ver, antes, antes de que alguno de los jóvenes comience, quiero aclarar. Ajá. O sea, los compañeros universitarios están eh, verdad eh, manifestándose por la reducción del, del presupuesto a la universidad. Eso está contenido en el plan fiscal. Ok. plan de ajuste de deuda es el plan de ajuste de deuda para pagar la deuda del gobierno de Puerto Rico, que afecta a todo el presupuesto, pero no está ahí no, no está el presupuesto de la universidad. Sí me gustaría este traerle a los jóvenes, si conocen y si saben del estudio que publicó Kilómetro Cero, que dice el país de policía, cuestiona, país de policía o de estudiantes y universidades. Y esto es un estudio muy bueno que hizo... Eh, el equipo de investigación dirigido por Laura Pérez Sánchez lo traigo porque es colega, periodista y se ilustra en este en este estudio que desde el 2017 al 2021 la policía de Puerto Rico ha recibido más presupuesto que la Universidad de Puerto Rico. Mientras a la Universidad de Puerto Rico le han reducido el presupuesto en un 36% a la policía de Puerto Rico le han aumentado el presupuesto en un 26%. Es verdad, una situación contradictoria. Les pregunto qué les parece a ustedes esto. A mí, mirando esto, me da la impresión de que parte de la estrategia de la Junta de, de Control Fiscal es de asignarle más dinero a la policía que a la universidad en el plan fiscal pues Es previniendo también tener la fuerza policíaca para evitar tanto que la ciudadanía en general se manifieste, e igual los estudiantes. Bueno, o sea, y hay hay Si conocen, si conocen el, el estudio, ¿cómo lo sienten? pero un momento, Candy, porque ahora mismo les hicimos dos preguntas. Eh, no sé si quiera un primer turno al bate contestando de forma general estos, dos, estos sí. dos acercamientos sería genial. Sí, porque lo que quería era aclarar que no es lo mismo el plan fiscal y el plan de ajuste de deuda. Sí. Eh, bueno, pues, pero si quieres empezamos por ahí, empezamos por ahí. Eh, todavía no vamos a empezar por la situación que trae el presupuesto a la universidad y esto es eso, o sea, y los estudiantes tienen razón mientras en en protestar en defender la universidad y la defienden para ellos que están ahora y para el futuro para los que vienen detrás O sea, bueno, ya bueno, pues, le aumentan el presupuesto a la universidad se lo bajan en el eh, caso de cada uno de sus recintos cómo lo cómo están sufriendo eso pues me, me gustaría empezar y, y pues son varios asuntos como como ya hemos escuchado eh, primero que nada Vamos a empezar con el presupuesto de la UPR. El presupuesto de la UPR ha sido reducido en un periodo de tiempo bastante corto. Y si vamos a hablar de un aspecto económico de empresa, eh, ninguna empresa puede sobrevivir un recorte de lo que ha sido más de 50% de su presupuesto en los últimos cinco años. Es, es, es, es increíble como todavía estamos... Eh, sobreviviendo eh, esos recortes. En cuanto al pues, aumento, pues ese estudio nunca lo he escuchado, eh, sobre el aumento pues, al presupuesto de la policía. Pues um, Entiendo también que pues, hay, hay que mantener una seguridad a, a, a nivel social, pero hay que entender que la Universidad de Puerto Rico es la universidad del pueblo, es la identidad cultural de nuestro país. Y nosotros no podemos estar eh, quitándole presupuesto a la identidad de nuestra cultura, a lo que da vida a nuestro país, porque nosotros somos las futuras generaciones y somos la, la presente generación que, que da vida y corazón a, a lo que es Puerto Rico. Yo creo que lo que han sido los reclamos es cierto. ¿eh? Lo, cada recinto tiene reclamos que no une y también hay reclamos individuales pero el reclamo ha sido y no solamente desde ahora desde hace muchos años atrás cuando empezó la junta de control fiscal a imponer eh, los recortes siempre ha sido de que hay que proteger la universidad de puerto rico porque va a llegar a un punto donde va a tener que destruir nuestra identidad cultural empezando con los recintos y eso ha sido un reclamo que se ha advertido durante los años, no solamente desde ahora. También hemos tenido unos reclamos que, que, que tienen varios recintos. También es los líderes, lo que, han, lo que se supone que den la cara por la universidad, no han estado cumpliendo, no han estado protegiendo lo que supuestamente están ahí eh, diciendo verbalmente. No, no ha habido acción. Ha, ha habido hasta inconsistencia. Con sus puntos. Eh, y, y es muy peligroso porque, de nuevo, ¿por qué vamos a tener estos líderes en estos puestos, dando, que supuestamente son la cara y la voz de, de, de, de lo que es la UPR, y no están a favor o no están tomando postura a veces, porque la neutralidad también es una postura eh, contra lo que está pasando socialmente? So, tú sabes, eso es una combinación de lo, lo que han sido los reclamos eh, en los recintos. Y en el caso de, de Humacao o de Río Piedra, eh, ¿qué quieras opinar de los dos? Sí, bueno, pues, eh, un poco, ¿verdad?, pues, continuando la, la reflexión de, de Cristian, yo creo que los reclamos particulares de los recintos, por ejemplo, el mío, que, que no tiene biblioteca, eh, pues, ah. lo que visibiliza es, ante todo, eh, los efectos de ese plan fiscal por el que hace cinco años, compañeras, compañeros nuestros, hicieron una huelga. Eh, y, y precisamente una de las consignas decía 500 millones, eh, qué clase de pantalones, eh, y por eso hacemos huelga. Entonces, eh, hacemos huelga porque es el, los recortes eh, verdad que, que, que, se, que se preveían y en ese momento, eran eh, eran un pronóstico nefasto para la Universidad de Puerto Rico. Entonces, los reclamos de, de, que, de que no hay materiales, de que las cuotas de laboratorio no dan para que haya materiales para los compañeros, de que no hay eh, personal suficiente, de que no hay facilidades dignas, eh, eso lo que visibiliza son los efectos de los recortes. Entonces, si hay más recortes o si nos quedamos en el presupuesto deficitario que tenemos, eh, en cinco años, ¿qué va a quedar de la UPR? Entonces, esa es la preocupación del estudiantado en todos los recintos y, cada, y, y eso se manifiesta de manera distinta. En Río Piedra, eh, quizás pues, pues los problemas son distintos a, lo, a los de Macao, pero la raíz estructural es la misma, que, que no hay presupuesto suficiente. Entonces mm -hmm. debemos procurar lograr un mejor financiamiento para la Universidad de Puerto Rico y como bien decía el compañero Cristian, yo quiero señalar que se nos ha hecho una invitación por parte de la administración a bueno pues si ustedes se salen de los portones pues, pues vienen con nosotros y, y buscamos alternativas, bueno es que desde el día uno no, nos dejaron fuera y, y, y Cristian lo puede testificar en los cabildeos, en las reuniones, eh, con la legislatura, en las negociaciones, han dejado fuera a la razón de ser de esta institución, que son los estudiantes, entonces de alguna manera eh, ahora, ahora quieren negociar después de que es irremediable, entonces así no se puede negociar y así no se puede dialogar, así no podemos ir juntos a ninguna parte eh, si, si se trata de concebir al estudiantado y a la razón de ser de esta institución como un apéndice a, la, a las discusiones. Uh -huh. eh, antes de que conteste Fabiana, Déjame preguntarte algo, o sea, ¿qué es decir que los estudiantes, a los estudiantes se les impidió el cabildeo en, en los, ante los legisladores por el, por el presupuesto? En efecto, eh, al estudiantado, los esfuerzos que hizo la administración de la UPR nunca nos invitó. Eh, hubo compañeras y compañeros que, que autogestionaron unos esfuerzos eh, con sus propios recursos, y, y muchos legisladores no les quisieron recibir, porque no es que ya yo hablé con la presidenta del UPR. O sea, de alguna manera la presidenta del UPR UPR, eh, la pasada reunión de la Junta Universitaria, por ejemplo, aprobó una moción, se aprobó una moción en contra de, de lo que era el Proyecto 1003, eh, y ella al otro día salió en una reunión con Tatito Hernández a decir, bueno, pues al son que vamos yo creo que lo justo es que se apruebe el proyecto. Entonces... ¿A quién le responde la administración de la Universidad de Puerto Rico? ¿A, a Tatito Hernández o, o, o al cuerpo de mayor representatividad de la institución? Entonces, eh, de eso es de lo que se trata. De alguna manera, pues, a, nos, a nosotras, a nosotros, a nosotros, los estudiantes, eh, pues, nos han dejado al margen de la discusión. Y sí, hemos dado la batalla de las maneras que se nos han hecho posible, Pero, realmente, ha habido un proceso, incluso, que yo llamaría adultocentrista en toda esta situación, porque se ha dejado a los jóvenes al margen de, de todo esto. Y a propósito también de lo que mencionabas de kilómetro cero, que no sé si vamos a reaccionar eh, luego. Eh, en mi caso particular, pues, pues yo tuve una experiencia de, de investigación con, con kilómetro cero eh, y, y realmente, pues, es real verdad el, el reclamo. Esta, es, las prioridades de este país y las prioridades en este plan de ajuste están trastocadas. Y eso nos tiene que dejar un mensaje de qué es lo que piensa la Junta de Control Fiscal de los puertorriqueños y, y de y de quienes ven la Junta de Control Fiscal como sus enemigos y los enemigos del progreso del país. Eh, Fabián, entonces, ante esa situación de, como dice el compañero Orbitejar dejar a, a, a los estudiantes, al estudiantado al margen, ¿es por eso que entonces la herramienta de lucha que tiene en sus manos, es la huelga, esa entonces es una de las razones que podemos decir para decretar esto en consenso. Creo que Fabiana se acaba de ir justo cuando le hice la pregunta. Bueno, pero eh, yo pueden contestarla a ambos. Yo supongo que eh, están como de manos cruzadas y no les queda sí. otra si cosa. Si me, permito, ajá, me permito, ajá. que antes de, de la. De, de, de ahora de octubre verdad que se que se fue a la legislatura el movimiento estudiantil también tuvo intentos el año pasado o a principios de año recuerdo eh, ustedes participaron también en, en ese esfuerzo o sea que la gente piensa que el, el esfuerzo por defender el presupuesto eh, ocurre ahora y no es así uh -huh. desde el año pasado están tratando de que se atienda esta situación me corrigen. Incluso tuvieron una, una reunión en la fortaleza. Si alguno de ustedes estuvo ahí quisiera compartir esa, esa experiencia, porque eh, quiero dejar este, quiero ver si ilustran, ¿verdad? Que este esfuerzo no es de ahora, que uh -huh. los estudiantes están en este esfuerzo desde que empezó todo esta situación ya desde el año pasado. Sí, pero entonces antes que de que Cristian y Luis vayan, vayan a, a esa ronda de preguntas a ver si Fabiana puede sí, darnos su sí, parecer sí. desde el recinto de Río Piedras. Sí, gracias, disculpen por la, la señal. No, eh, no te preocupes. Sobre eh, lo, los compañeros, muy bien han, han mencionado ya la situación de, de los recortes presupuestarios y a eso pues también sumarle la congelación de la fórmula del 1.6, ¿verdad? De ese momento pues se dio a Luperle a que a la OPR se le comenzara a, a, a disminuir las aportaciones del Fondo General. Sin embargo, ¿verdad? cuando cuando kilómetro cero saca este estudio de, de la cantidad de presupuesto que se le da a la policía de Puerto Rico, pues es sumamente preocupante porque entonces deja en evidencia muchas de las cosas que ya nosotros hemos, de, nosotros hemos denunciado en, en años anteriores y, y por mucho, mucho tiempo, y es que la administración nunca tiene los intereses de la Universidad de Puerto Rico en... En, en consideración a la hora de, de tener que hacer sus gestiones como buen, buenos administradores que deberían ser y es mucho más chocante también que quieren poner y antagonizar dos expertos importantes en un país independientemente ¿verdad? de mis opiniones con la policía de Puerto Rico, la seguridad de los ciudadanos es sumamente importante pero su educación también y sin educación no podemos hablar de, de ningún país así que Aumentar el presupuesto a, a la policía de Puerto Rico y disminuirse eh, de una manera exorbitante, son unos, unos recortes millonarios que, que no hemos aprendido a asimilar y que nunca podríamos hacerlo, pues deja en evidencia, como mencioné, la, la poca intención que tiene este, este gobierno y otros gobiernos anteriores ¿verdad? De, de mantenerlo el primer centro docente del país. Candy preguntaba sobre la intervención del estudiantado previo a esta, este proceso huelgario. ¿Cuál ha sido la experiencia ahí? Eh, si han tenido la oportunidad de estar, ¿verdad? Previo a, a esta huelga presente. Respecto a, a los mismos recortes. No, no. Que eh, puede parecer que la, las huelgas ahora y los paros que están dando se están dando en los diferentes recintos. Alguna gente que no sepa, piense que es ahora que los estudiantes están reaccionando. Y sé que a principio de año los estudiantes junto a los otros sectores de la universidad adelantaron y, y reaccionaron, denunciaron el recorte al presupuesto, incluso hubo una reunión en Fortaleza. Y quiero saber si alguno de ustedes participó de esos esfuerzos que nos contaran, recordaran a, a aquellos momentos, ¿no? Y la reunión en la fortaleza. Y para cerrar este momento, pues, si ustedes creen que esa se denunció también y se ha denunciado que la intención de, de esos recortes es la privatización de algunos recintos Que, que gusto. No sé si Cristian quiere contestar. Sí, um, la reunión con la fortaleza eh, fue cuando yo fui presidente um, en el caso eh, de Río Piedra y Humacao, pues eh, antes de Fabiana estaba la compañera María uh, Marina Rodríguez, que Gabriela sí. eh, también reconoce, eh, tuvimos una conversa, conversación sobre el proyecto, la reforma universitaria eh, uh -huh. para, ese, para ese tiempo. Sí. Pero nada, eh, en cuanto a, a esa reunión que se obtuvo en la fortaleza, fue, fue preocupante porque eh, estábamos hablando de ese tiempo que iba a venir un recorte de 94 millones eh, al, al presupuesto y iba a bajar y eh, iba, iba a llegar hasta un 51% de, de, de, de, uh -huh. de, de, de los recortes que teníamos comparado en 2016-17. ¿Qué ocurre? Pues la reunión con, con los con el, uh, el asistentes y los secretarios de gobernador que estaban ahí, porque no nos llegamos a reunir con el gobernador y como tal. Fue pues preocupante porque llegó un punto donde se trató de minimizar la situación y la gravedad que estaba enfrentando la UPR, hasta que hubo comentarios que hemos visto de que, y si cerramos algunos recintos para agrupar, para ahorrar chavo o si vamos a privatizar, porque entre menos, menos a agencia pública que tiene el gobierno eh, bajo su control, más atención le pueden dar. Y eso es preocupante, porque pues, ahí, ahí me están hablando de la privatización, no solamente de los sectores eh, educativos, pero de los otros sectores públicos, eh, como ha sido pues, la, la luz, el agua, el, el, el agua. Eh, y, y esa mentalidad, esa mentalidad a, a, afecta y preocupa a nosotros porque después estamos viendo dónde están las intenciones, dónde están las prioridades de nuestro gobernador y, de, y, y, y sus secretarios. Y bueno, hemos visto, y como dijo Gandhi, que esto no, esto no, ha, sido una, esto no ha sido un reclamo desde ahora. Nosotros hemos estado por por escribiéndole cartas de parte de la CEN para reunirnos con los legisladores, enseñándoles la situación verdadera. Situaciones, por ejemplo, le puedo dar una situación que allí están corriendo en déficit de 2 millones. 2 millones en déficit está el recinto de calle para este año fiscal. Le han removido presupuesto en materiales de biblioteca. Le han removido presupuesto para... Uh, a acreditación de algunos programas le han removido presupuesto eh, para ascenso en rango. So, de nuevo, dónde están las prioridades, eh, no sabemos, pero no ha sido reclamos desde, eh, desde el mes de octubre. Eso no es cierto. Uh -huh. que, la, que la prensa y las noticias no han querido cubrir los trabajos de los estudiantes. Y si no deciden cubrir lo de la administración y de la presidencia, son otros 20. Pero nosotros los estudiantes, generación tras generación, presidente tras presidente, consejo eh, tras consejo, turno tras turno, han llevado la reclamación de que la universidad lo están matando, lo están drenando, ¿y cómo lo están drenando? Cortándole fondos, aceptando... Proyectos como lo que ha sido en la ley 53 en, en aceptar que 500 millones y depender de fondos externos y becas serán suficientes para sostener los recintos, los 11 recintos. Los reclamos son claros y no son desde ahora. Bueno, alguno de los otros dos, Mariana, Fabiana o Luis, quieren aportar a, a ese aspecto. Sí, a mí me gustaría ¿verdad? aportar que aparte de, de la intención de, de privatizar la Universidad de Puerto Rico para ¿verdad? que el gobierno no sienta esa responsabilidad como debería tenerla de mantener la Universidad del Estado, también tenemos que pensar en que está esta entidad colonial, eh, que es la Junta, que ha venido directamente a atacar a la Universidad de Puerto Rico, entre otras agencias, ¿verdad? pero en la Universidad de Puerto Rico particularmente, Directamente unos recortes millonarios de primera intención que no solamente dejan ver quizás alguna, algún, algún interés ¿verdad? En, en privatizar la Universidad de Puerto Rico, sino que también dejan ver otras ideologías que vienen ¿verdad? con esta misma Junta, la lucha de clases que se da eh, todos los días en nuestro país, la intención de la Junta de cada vez hacer la educación superior más inaccesible tratando de copiar un modelo americano que sabemos que no funciona eh, la intención de la junta de, de querer volver a este país y continuar con los proyectos que ha tenido el gobierno por años de volver a este país un paraíso fiscal donde la educación el desarrollo de conocimiento la oportunidad a las comunidades marginadas a las comunidades pobres sea interés de ni tan siquiera segundo plano séptimo, octavo plano, si tan siquiera es que desean considerarlo. Así que, ¿verdad? En adición a simplemente la privatización, tenemos que ver cuál es nuestra ¿verdad? posición como colonia ante, y como universidad ante la situación que se nos impone, que es la Junta de Control Fiscal. Y ahora, pues, el plan de ajuste a de la deuda, que es la ley 53. Luis, algo que quieras aportar a, a esta ronda de preguntas. Sí, yo creo que, verdad, lo que más duele, lo que más indigna es que quienes se prestan para, para de alguna manera, entregarle al interés eh, de los bonistas y todo lo demás, la Universidad de Puerto Rico son las personas a las que el pueblo de Puerto Rico y la comunidad universitaria les paga y les ha confiado el deber de administrar la universidad y de defenderla como un bien público. Entonces, de alguna manera, eh, es inaudito un, uno, uno ver, ¿verdad?, cómo, de alguna manera, la presidencia del UPR, los rectores del UPR, eh, andan por ahí negociando el futuro de la institución que les hizo gente y de la institución que, que de alguna manera, eh, de, la, de la que viven, ¿no? Uh -huh. Así que, por otra parte a mí siempre me, me ha causado un gran cuestionamiento si la cantidad de, de millones de dólares que la Universidad de Puerto Rico está aportando al pago de la deuda es proporcional a la deuda emitida en favor de la universidad. O uh -huh. sea, a veces siento que el, los universitarios y las universitarias estamos pagando los platos rotos de, de la quiebra de energía eléctrica, de la quiebra del retiro y de la quiebra de todo el país. Entonces, o sea, es justo que la comunidad universitaria, que, que el futuro del país, que las personas que se están preparando para asumir el liderato de una nueva forma de ser país, eh, tengamos que entonces nosotros pagar eh, con, con menos acceso a la educación y con una educación entonces más deficiente, eh, tenemos que pagar entonces la deuda del país. Eso es algo que se cae de la mata, eso es algo que no. ...que no corresponde a un modelo de sostenibilidad, de desarrollo de, de un país a futuro. Es un modelo de, de exprimir eh, lo que queda de la colonia y cuando acabemos pues adiós que reparta suerte. Entonces de alguna manera eh, hay que pensar en el país a futuro y, y por ejemplo este plan de ajuste... ...pues sí, hay que hacer un ajuste de la deuda, pero antes de, de entrar en un plan de ajuste... ...hay que hacer unas reformas estructurales a nuestro sistema de gobierno... Y, y a cómo se está distribuyendo eh, los ingresos y los gastos del fisco eh, en Puerto Rico. Si sí, eh, mencionaste a, a unos personajes que, que iba a preguntar a cada uno la reacción de sus respectivos rectores, ha habido acercamiento para conversar con el liderazgo estudiantil y atender las las preocupaciones de cada recinto, porque cada recinto ¿verdad? tiene sus particularidades y me asombra escuchar que haya un recinto sin biblioteca, eso no se supone que sea, una universidad sin biblioteca. Quisiera saber la experiencia con los rectores de cada uno de ustedes. pues bueno, lo de de Río Piedras. No sé, ¿verdad? La experiencia en otros recintos y e incluso las presidencias y los movimientos estudiantiles nos hemos reunido tanto con rectores como con la presidenta interina de la UPR. Y en ambos casos, la actitud siempre ha sido la misma. Te voy a escuchar, voy a pretender que, ¿verdad? Voy a intentar buscar una solución a lo que me estás planteando, pero no lo hago. Y nunca buscar la solución para tener una disminución en las cuotas, evitar los aumentos de matrícula, no aceptan ni acogen ninguna sugerencia de, de la comunidad universitaria respecto a los proyectos de ley que se aprueban o que están que se aprobaron ya en el caso del 2003, nunca han vuelto a endosar la reforma universitaria, que dicho sea de paso, hoy bajo con su informe positivo, así que eso es un logro para la comunidad universitaria que debemos celebrar. Pero a su vez, no contar con ese apoyo de de la administración, pues evidencia aún más porque necesitamos una reforma universitaria y personas que, que respondan a los intereses de la Universidad de Puerto Rico y la comunidad universitaria. En resumen, siempre ha sido la misma actitud, yo no esperaba algo diferente. no Nunca me imaginé que el rector fuera a, a venir a atender nuestros reclamos de, de huelga o de paro, porque nunca ha tenido los intereses de hacerlo. Y nunca van a tener los intereses de defender la comunidad estudiantil y ni tan siquiera, ni tan siquiera se van a dar eh, la tarea de intentar o al menos escuchar porque los estudiantes continúan en pie de lucha. Uh -huh. eh, Hay quien pueda pensar, porque he escuchado eh, la, la radio AM, que mientras por un lado uno de los reclamos es que la universidad esté abierta 24-7, eh, por otro lado, pues... Decretan una huelga indefinida, que es a portones cerrados. Eh, ¿qué, ¿Qué tienen que opinar para respecto a eso? Para contestarle a las personas que pueden, ¿verdad?, eh, establecer esa, que es como una contrariedad. El sí, que yo quiera. Creo la, que, primera. Que la primera. Eh, sí, este, pues si me permiten, los compañeros. Eh, yo creo que la primera en posar ese argumento en un video mensaje que publicó, que, que fue bastante eh, visto, fue la presidenta de la Universidad de Puerto Rico. Cerrar para que no nos cierren es una contradicción, dice ella. Eh, sí. Sin embargo, yo no puedo continuar eh, en mis laboratorios, en mis salones de clase, eh, de, como si todo estuviese a las mil maravillas. Eh, cuando se nos va la vida como universidad Entonces uh -huh. el espacio de protesta Es un espacio número uno De expresar la indignación Porque como decía al inicio Nos han dejado fuera de la conversación Entonces ahora para un poco eh, amilanar y, y un poco eh, ¿verdad? apaciguar las cosas No pues un a nosotros. Bueno pues, pues si me estás considerando al final Pues, pues no creo que, que eso sea posible Y mucho menos en unas condiciones Que las dictaminas tú entonces, de alguna manera, aquí se quiere que los reclamos se lleven a la manera de, eh, a la manera más simpática para eh, el, el gobierno de turno y, y la Junta de Supervisión Fiscal. Y ahí los reclamos se van a llevar como la comunidad estudiantil, así así lo estime pertinente. Así que eh, es el espacio de, de, de la protesta y de la huelga, y sé que, que aquí en el periódico Claridad eh, han sido muy empáticos ¿verdad? en educar so, sobre ese asunto... Es un espacio de construcción social, es un espacio de creatividad, es un espacio de hacer un trabajo político en favor de la institución. No es para quitarle a la institución. Nosotros no cerramos los portones para que nos desacredite Middle States ni cerramos los portones para colmarle la paciencia a nadie. Cerramos los portones para tener la oportunidad de llamar la atención. Porque si no hubiésemos cerrado los portones... Eh, quizá pues, pues la atención del país no estuviese en estos momentos en la Universidad de Puerto Rico. Uh -huh. ¿Y creen que se van a seguir sumando recintos a lo que han podido hablar por ahí entre ustedes? Ya hay seis ahora mismo, Ponce fue el último, hace, uno, hace unas horas. Yo creo que eh, sí, porque y, y la razón es que mira, el debate de que si vamos a tener una huelga o un paro con los portones abiertos, portones cerrado, siempre es un, es un, un debate eh, cuando se habla de, de, de actual. Una huelga o un paro, cuando las clases continúan, es aceptar las condiciones e ignorar la situación real. Eso es lo que es. Porque para que yo voy a. ¿Por, por, ¿Por qué yo voy a una clase donde no hay presupuesto para materiales y yo estoy usando una balanza, por ejemplo, en un laboratorio de ciencias sociales, que esté lleno de mo, porque no hay chavos para comprar equipo nuevo? ¿Por qué yo voy a estar yendo allá? Estoy aceptando participar en clases cuando sabemos que se está bajando el presupuesto más todos los años, que no quieren... Eh, quitar y no quieren restablecer la forma del 9.6 que no quieren descongelar las plazas eh, de los profesores para poder eh, tener más secciones más cursos más más más uh, oferta académica que ha sido un reclamo de, también de los de los rectores eh, que ellos reconocen que es, eh, eso eh, está bajando pero no podemos coger clases porque a coger clases aceptar las condiciones en que estamos viviendo y aquí no lo vamos a aceptar ni como estudiantes, eh, porque son condiciones que ningún estudiante debe estar. La universidad no está, no, no se supone que un estudiante esté eh, tratando de sobrevivir a. Su, su, su educación eso, eso no es el propósito de la universidad la, la universidad es para, para poder formar y crear los futuros generaciones profesionales de este país uh -huh. so, ese debate de, te, de si tenemos los puertos abiertos y, y continuamos con clases mientras un grupo eso es una manera eh, para dividir el esfuerzo de completamente ignorar las, la realidad completa a la situación actual, perdóname y aceptar las condiciones uh -huh. oye fabiana y en esa misma línea de continuar las clases que como es un proceso de huelga ante un escenario de clases virtuales eh, se les está dificultando eh, Hay ahí eh, quizá un respaldo de parte del profesorado qué, qué está ocurriendo pues mira gabriela pero pues soy honesta hay de todo es bien frustrante ver profesores que quieren continuar dando clases, cuando, como bien decía no podemos pretender que la universidad no está en crisis. Y entonces hay profesores que, de nuevo, todavía no entienden que esos portones, quizás sí, están los estudiantes allá al frente, pero... ¿Quién cerró esos portones en principio? Los cerró la administración. Los canales de diálogo, ¿quién cada vez los hace...? menos accesibles y, y menos atractivos a la comunidad estudiantil, es la administración. Así que da mucha, mucha, mucha pena que los profesores quieran continuar dando clases cuando saben que aquí todos los sectores de la comunidad universitaria tienen un enemigo común, que es la administración de la Universidad de Puerto Rico, que como bien he dicho, pues no responde a los intereses de estos sectores, y la Junta de Control Fiscal. Es difícil tratar de mantener, ¿verdad?, de decirle a los profesores esto es romper línea de piquete cuando tienen instrucciones directas de la presidencia y de las rectorías a continuar los cursos de manera remota sin entender que hay un reclamo contundente y que por ahora quizás continuaremos con, la, con los cursos de modo remoto, pero quizás el año que viene ese profesor que está dando clases ahora no va a tener el espacio ni ni siquiera para darlo online. Y eso es algo que, que hay que entender, que la lucha se tiene que dar ahora. Que si los fortunes están cerrados ahora, es porque ahora es que tienen que estar cerrados, y no mañana, no el año que viene. No no darle el beneficio de la duda a unos 500 millones. No darle el beneficio de la duda a cuando la Junta se vaya. Y tampoco pretender que, que los estudiantes estamos allí haciendo reclamos al aire. Eso es sumamente importante, que entiendan, como ya hemos dicho en varias ocasiones, que esta lucha viene dándose desde años y que incluye a todos los sectores de la comunidad universitaria. Uh -huh. Candy, ¿quieres hacer otra pregunta o, o voy yo, que tengo acá un listado? Ah, no, pues eh, adelante. <risas> Ay, a mí me gustaría saber si en esa misma línea de, de continuar las clases de manera remota, aún con un proceso huelgario, eh, están siendo sancionados, el estudiantado está siendo sancionado, que a ustedes les haya llegado información eh, bueno, pues no asistir a alguna clase Sí. Eh, no sé si la compañera Fabiana Te, sigo contestando porque mi si reciente está en su mayoría online es una triste, la tristísima eso era otra de las preguntas que tenía el porcentaje, pero más del 93% de sus cursos virtuales y ahora pues será 100% porque nadie está tomando clases en el recinto por instrucciones del rector. Eh, hay estudiantes que pues profesores que continúan el curso del calendario académico nuevamente sin comprender que hay unos reclamos eh, sumamente puntuales y que es sumamente necesario que esté todo el mundo en la misma página de por qué estamos aquí, por qué los estudiantes están en los portones, por qué mis estudiantes no se me están conectando a los cursos y es porque no es hora de conectarnos a cursos, las clases son en los portones. En los portones vamos a aprender de qué es lo que está pasando en la universidad, qué es lo que está pasando en el país, para entonces tener un espacio seguro y accesible para aprender de distintas materias en la academia. Ahorita hablábamos, eh, no, no te preocupes, ahorita hablábamos tras bastidores Cristian y Luis y yo sobre eh, la asistencia que está habiendo precisamente de los portones y, y el, re, el respaldo del estudiantado eh, no sé cuál es la experiencia en Río Piedra. Cristian y, y Luis pueden volvernos a comentar al aire ahora eh, lo que está ocurriendo en los cuantones, pero ¿qué, ¿qué está pasando en Río Piedra? Los estudiantes están en pie de lucha en Río Piedra. Uh -huh. no, es, no es nada nuevo y, y, y qué bueno. Eh, el respaldo de los estudiantes ha sido enorme ayer. Igual además, en las asambleas, el quórum uh -huh. en las asambleas también ayer hubo corum todo en todo momento en la asamblea, hubo participación virtual, hubo participación presencial. Más de 1.800 de estudiantes votaron a favor, verdad, de, de irse a los portones a hacer sus reclamos, de levantar la huelga, o sea, de, verdad, de, de, de, de, comenzar sí, esta, hora de huelgas, pero levantar la huelga es otra cosa. Este, Implantar, implantar. Y es, es, es sumamente importante, ¿verdad? Que tener ese apoyo entre estudiantes, pero repito y recalco, es también importante que los profesores y los no docentes, que muchos lo han hecho, eh, se unan, pero otros pues quienes todavía no se han convencido, que reflexiones sobre qué universidad queremos, qué universidad vamos a tener con 500 millones, si hay educación de 500 millones. ¿Cuál es el panorama en, en... En Humacao, por ejemplo, en cuanto a, al porcentaje de clases remotas. Y, y si nos puedes comentar un poco de la asistencia en los portones, Luis. Sí, pues nuestro recinto está eh, mayormente en modalidad híbrida y presencial. Eh, uh -huh. Las la clases completamente en línea son las menos, sobre todo porque los departamentos más fuertes en nuestro recinto pues son eh, ciencias naturales y enfermería, eh, que son obviamente programas que, que requieren de una presencialidad. Eh, sin embargo, eso no, no ha limitado eh, el hecho de que haya profesores que en que una pues, eh, clara incomprensión de lo que es este, este proceso eh, de expresión de los, de los estudiantes, pues ellos han continuado con, con su vida normal, no eh, académica, y eso, y eso es triste, sobre todo para, para nosotras y nosotros como representantes estudiantiles, eh, porque nosotros tenemos un deber con la institución eh, que incluya a esos profesores, que incluya a todos los estudiantes, que incluya a los empleados, a la misma administración, eh, en defensa de la universidad. Entonces, pues yo me veo rezagado y, y penalizado en cierto sentido eh, por hacer mi función como representante estudiantil. Eh, en cuanto a la, a la participación en los portones, eh, comentaba eh, fuera del aire que se estableció un quórum de 100 estudiantes a las 7 de la mañana, que es difícil tener allí un corillo de 100 estudiantes a las 7 de la mañana en pie de lucha y lo hemos logrado todos los días uh -huh. y, y se estableció también un quórum a las 9 de la noche y, y con todo y, y cansancio y sueño y, y, y todo lo que nos cae encima del día. Allí van los estudiantes para el respectivo eh, la respectiva contratación de quórum. Así que los estudiantes están entendiendo la importancia del proceso, la importancia de no dejar caer el proceso y, y, y los búhos y las búhas están en pie de lucha, eh, como, diría, como diría Fabiana, eh, en defensa de, de lo poco que nos queda. Cristian, ¿y cómo está la cosa ya en términos de, la, de las clases remotas, el por ciento? Claro, eh, Calle y, uh, fue uno de los recintos en anunciar que sus clases serán a 95% presencial, totalmente presencial, eh, tenemos aproximadamente 5% eh, a media distancia, pero no tenemos cursos híbridos, y la razón es porque pues eh, reconocemos que Calle y, reconoce y, y los estudiantes reconoce que la educación presencial no se puede comparar con, con una educación en línea no es lo no es la misma técnica y y, y, y no solo eso eh, la UPR no es una universidad de línea la UPR es una universidad de cursos presenciales y pues ya que las situaciones eh, tú sabes ha mejorado en cuanto a pues, lo que ha sido el el covid, COVID. El COVID pues Calle decidió que es tiempo de, de abrir y volver a las clases para poder dar esa excelencia académica que, que nos reconocemos y, y que ofrecemos. En cuanto a la participación del estudiante, pues he, he estado muy alegre porque yo llevo en el, en el consejo, eh, cinco, este es mi quinto año, corrido en el consejo de 2017, y hemos tenido tres asambleas cada semana, back to back to back, y hemos tenido el quórum de, de, de la asamblea en Calle, es de eh, 254 y hemos tenido no menos en cada asamblea, no menos de 450 estudiantes, so, a veces doble y triple, eh, y eso enseña mucho la, la, la, la atención, la realización de la situación que estamos viviendo. En cuanto a los portones, pues nosotros acogimos eh, lo que ha sido el quórum eh, en Humacao, que ayer estableció que a las 8 de la mañana... Y a las 8 de la noche eh, serán un quórum eh, por la mañana a 45 estudiantes y por la noche 35 estudiantes. Eh, tan pronto termine esto, estaré uni uniéndome a, a los portones. Pero hemos visto eh, los estudiantes estar ahí con lluvia. Actualmente está lloviendo, pero tenemos estudiantes ahí porque no importa. No importa la universidad, no importa nuestro recinto, no importa eh, que, que no solamente los estudiantes que entran nuevos de primeros y segundo año que no han tenido esa experiencia presencial, sino que el país entienda que nosotros sí estamos aquí y no importa la situación, que se tienen que preocupar y se tienen que dar a uh, visualización. Jóvenes, aquí Rima Bruci nos pregunta, eh, voy a aprovechar para que ya quedan unos cuantos minutos eh, para hacer esta pregunta del público. Eh, ella nos dice que si el proyecto de ley de reforma universitaria el ps 172 que fue el producto de los trabajos de la comisión multisectorial tiene un rol en los reclamos de sus recintos que actualmente se contempla pudiéramos hablar un poco de eso claro eh, en calle eh, eh, eso ha sido uno de los reclamos y, y fue escrito así en, en, en la moción eh, de por qué vamos a, a huelga eh, el proyecto de la reforma universitaria es necesario, es vital. ¿Por qué es vital? Porque los problemas que hemos tenido en la UPR ha sido a causa de la ley actual. Y si algo no trabaja, hay que cambiarla. Hay que cambiarla. Lo que no, lo que no sirve se tiene que reemplazar. Y pues, yo he estado hoy, eh, me he dedicado el día de hoy de estar en el Capitolio y me alegro que, que el informe que por fin se dio, porque este proyecto lleva... Ah, en, la, en el Senado desde cuatro años pasado, cuando se conoció como el 1536, ahora se reconoce como el proyecto 172 pues me alegro que ha pasado, pero sí, esto ha sido un reclamo no solamente de los estudiantes de CAI, sino yo puedo decir que ha sido un reclamo a nivel sistémico en los 11 recintos. Y es parte de por qué estamos luchando, porque necesitamos unas reformas universitarias, necesitamos reestructurar nuestra estructura guber gubernamental. Eh, y jerarquía que, ha, que a, a causa de, de cómo estamos ahora ha traído los problemas de los recortes porque no hemos tenido líderes que nos defienden. ¿Por qué? Porque son puestos de confianza, son puestos políticos. Y eso no se puede dar ni continuar en la UPR. Bien, sus reacciones a esa pregunta, Fabiana y Luis. Yo creo que Fabiana no escucha. Sí, sí, Fabián está ahí escuchando. Sí. <risa> ¿Me escuchan? Creo que no. sí. Ahora sí. Sí, creo que sí. es un desfase, pero... Este, nada, el presidente de reforma universitaria ha sido, ha sido parte de nuestros reclamos, como dice Cristian, y no solamente reclamos de paros o de huelga, han sido reclamos consistentes en la legislatura, que han conllevado procesos de cabildeo por parte de los estudiantes, que han conllevado eh, asistencia, ¿verdad?, y citaciones a vistas públicas, donde nos hemos expresado a favor de la necesidad de una reestructuración de la gobernanza. Eh, y aparte de eso, ¿verdad?, también estamos exigiendo que los rectores repiensen sus posiciones, las que presentaron en aquel momento y entiendan que es hora de tener una reforma universitaria, que esto le conviene a todo el mundo, y que vamos a tener una universidad, aparte de verdaderamente democrática, una universidad que se da la oportunidad de crecer, que tiene personas eh, como gerenciales que genuinamente quieren verla crecer. Los rectores se opusieron a la, a la reforma, al proyecto. No mm -hmm. hubo ninguno que, que lo favoreció. pregunto. <risa> Quisiera que, que Cristian nos hablara de sí sí perdóname Luis sobre el incidente en Humacao, lo que pasó oh. eh, no, en calle en calle con calle en calle sí, sí, mira, mira la, la situación es bien simple y, y ha sido que pues um, nosotros en calle y solamente estamos en los portones y, so, y estamos solamente hasta la caseta, no tenemos ningún edificio uh, para, para coger refugio. Y lo que ocurrió fue que pues, en la noche de ayer, uno de los eh, guardias, eh, porque la, tenemos una compañía privada que pues, brinda la seguridad dentro de la universidad, pues, decidió eh, expresar sus frustraciones hacia los manifestantes que están en, en, la, en, el, en el turno de guardia como decimos en los portones uh, y nos amenazó bien fuerte de que pueden amenazó con, con di, disparar y, y, y traer armas a, a los manifestantes en, en el turno de guardia en los portones esto causó pues, alarma de que pues, lo, teníamos que eh, retirarnos de los portones eh, pero le, le, le digo que pues, se hizo la querella eh, con la policía adecuada, y pues nos informaron esta mañana que la administración eh, tomó acción con, la, con eh, la compañía privada de seguridad en eh, remover eh, dicho eh, ex guardia de seguridad de, de, de su puesto. Uh, esperemos que no pase otra vez, pero sí fue una situación eh, bien preocupante, uh, no solamente para lo que se enteraron, pero sino para lo que vivieron eh, ese momento en, en los portones. Y en los otros dos recintos, eh, en esa misma línea de la seguridad ¿qué puedan sentir en los portones, ¿qué nos pueden comentar? Bueno, pues se han suscitado este momentos eh, tensos, eh, definitivamente. Eh, creo que, que la mayoría de los recintos por la actitud confrontativa de la administración. En el caso de Humacao, de eh, la rectora alega que, que ella solamente respondió a una pregunta que se le hizo a modo de comentario, eh, pero la, la pregunta fue que si ella autorizaba la permanencia eh, dentro del recinto de Humacao de los manifestantes, a lo que ella respondió que la manifestación era fuera que no era dentro, así que debían estar afuera. Y entonces la, la compañía de seguridad pues actuó en consecuencia eh, ¿verdad? Pues notificándole a los manifestantes que debían salir del área y, y desalojarla. Y eso causó pues todo un, un desasosiego porque ese, esa instrucción pues obviamente no se dialogó eh, con el Consejo General de Estudiantes, no se medió con los manifestantes eh, de ninguna manera y, y eso pues gener, genera eh, un ambiente de preocupación. Precisamente el campamento se, in se instaló en las áreas verdes dentro de los portones, precisamente porque el espacio, eh, ¿verdad? Gracias a la precariedad en la que vive el municipio de Macao, pues donde está nuestro recinto, pues la iluminación es, es mínima, la situación allí de, de pues de, de estamos al lado de la comandancia de la policía, pero la situación de criminalidad en la zona. Eh, es bastante alarmante y lo dicen la, las compañeras, sobre todo que, que se hospedan allí, que pues hay, hay hombres verdad que, que que las acosan y demás eh, en horas de la noche, así que eh, aprovechen entonces este espacio para, para hacer un llamado a, al municipio de Humacao y, y a la policía de Puerto Rico que hagan lo propio por proteger la, la vida y seguridad de las personas que viven en esa comunidad de, de Villa Universitaria y de los manifestantes que están ahí. Javiana. Pues la verdad es que lo primero es que estamos en completa solidaridad, ¿verdad?, con los estudiantes de Humacabo y Calle, porque es sumamente injusto lo que le está haciendo a la administración. Ustedes también merecen que su libertad de expresión y, y sus procesos se den en espacios seguros. Esa confrontación de la administración es sumamente inaceptable. Es una pena que todavía estemos en este plan de actitud y evidencia una vez más la hipocresía de querer abrir canales de diálogo, pero entonces venir a hacerle esto a los estudiantes, a los estudiantes de una calle y calle y en otros recintos también se han dado estas situaciones. Eh, en Río Piedras particularmente, pues el rector también abre sus canales de diálogo, pero no funciona para mucho y no me sorprendería si viniera a hacer lo que, lo que ha pasado ya en, en otros recintos, a tomar el mismo plan de actitud. Bueno, yo me aprovecho, ¿verdad? Cuatro minutitos que nos quedan. Aquí ha habido una serie de comentarios en apoyo y solidaridad con el movimiento estudiantil, así que damos las gracias, ¿verdad? A las personas que están sintonizadas, que están eh, estrechando su solidaridad eh, por este medio. A mí me gustaría, yo, yo escuché, ¿verdad? En algún programa radial, que era un lujo que la UPR estuviera eh, pasando por estos procesos de huelga, porque mientras los puertones están cerrados, eh, estudiantes, posibles candidatos a, a entrar a estos recintos, o ya adentro, eh, tienen alrededor de 160 opciones eh, universitarias. Eh, eh, la persona decía que era contando los distintos recintos de instituciones privadas. Eh, así que siempre está ese debate de si... Cerrar, volvemos a lo mismo que hemos estado hablando, si cerrar la universidad eh, de alguna manera aporta a la reducción en la matrícula de estudiantes y, y el éxodo a, a universidades privadas, ¿qué tendrían que decir sobre esa, ese análisis, escuchado en la radio de nuestro país? Eh, pues, ¿Qué tienen que aportar? Eso, eso para cerrar el espacio. Sí, Por eso que mi compañera reciclar. Fabiana, Fabiana se exprese porque pues eh, es, es, es fuerte, es fuerte el asunto. Mira, en verdad, este, este argumento a mí a mí lo que ya yo no sé si es, si es frustrante o, o, o qué, porque la, si los estudiantes no están viendo a la Universidad de Puerto Rico, es porque algo está haciendo la administración, algo está haciendo el gobierno para que la Universidad de Puerto Rico no les parezca opción. Vamos a pensar que quizás los estudiantes no vienen a la Universidad de Puerto Rico porque no ven una estabilidad eh, en el, los presupuestos y entonces eso hace reflejos, aumentos de matrícula y costos de estudio. A eso sumando los altos, los altísimos costos de vida que tenemos en nuestro país. Si, la universidad, si los estudiantes no están viniendo a nuestra universidad, no es. Por, por factores demográficos como va a decir Ferrao no es por, porque los estudiantes están en huelga la juventud de nuestro país entiende muy bien la situación en la que se encuentra la Universidad de Puerto Rico el problema aquí es nuevamente la falta de acción por parte de la administración de trabajar en pro de una universidad que sea accesible verdaderamente para el país que genuinamente atraiga a los estudiantes de nuestro país que esos estudiantes que salen del sistema público vayan a nuestra universidad, que se tenga esa oportunidad de, de desarrollo económico, de desarrollo social, de, de crecimiento cultural e intelectual. Así que no, no son las huelgas. Eh, es la administración y la falta de respuesta por parte del gobierno y encima de eso, por la Junta de Control Fiscal. Luis, que Cristian se, se, se dio la batuta. Sí, pues, eh, bueno... Yo creo que las huelgas más allá de, de espantar a la gente espanta al que él tiene el privilegio de estudiar en otro lugar para empezar este y, y al menos a, a este servidor eh, yo pertenezco a la generación eh, posterior a la huelga del 2017 y yo miraba con mucha ilusión la, los procesos e incluso participaba de los mismos eh, verdad de los estudiantes y de, de la importancia social que tiene la universidad pública. Estos procesos visibilizan la importancia que tiene, como decía al inicio mi compañero Cristian, eh, la universidad para la nacionalidad puertorriqueña, para la construcción y el sueño de, de un proyecto de país. Eh, y mientras los portones están cerrados, siguen pasando cosas positivas para la UPR Seguimos eh, de alguna manera destacándonos eh, en distintos frentes del país y, y, y, y los trabajos no terminan eh, y el esfuerzo eh, por, por sacar la cara por el país y representar al país eh, no termina y, y, y lo siento mucho pero ninguna de las otras instituciones eh, puede eh, a, atribuirse el impacto social en la vida de, de la juventud y de todos los puertorriqueños que tiene la Universidad de Puerto Rico y eso, y eso para mí eh, es insustituible y pues en mi caso si yo no estuviese en la Universidad de Puerto Rico quizás no, no hubiese podido estudiar, pero eh, independientemente pues de si hubiese tenido otros privilegios, quizás hubiese siempre elegido ser estudiante de la Universidad de Puerto Rico porque para mí y, y sé que para, que para todos aquí, eh, ser estudiante de la Universidad de Puerto Rico es lo mejor que me ha pasado en la vida y por eso soy representante estudiantil y por eso eh, daremos la batalla que haya que dar para que esta universidad siga siendo opción para mis hermanos que son menores que yo y que tengan una oportunidad de estudiar, de desarrollarse, independientemente del nivel socioeconómico en el que han crecido. Bueno, Candy, yo no sé. Cristian, ¿querías decir algo? Sí, esto hay que reír para no llorar, porque esto es casi como el argumento de que se va a perder el semestre el cuco, eh, tú sabes, no se va a perder el semestre. El semestre no se pierde. El semestre no se perdió en la huelga de 2017. No se perdió con María ni Irma. El semestre no, nunca se ha perdido el semestre. Lo que pasa es que tenemos la mentalidad, y no son de los estudiantes, son de otras generaciones, o, o hasta a los padres metiendo miedo a, a sus propios hijos y hijas sobre que de que va a perder va a perder el tiempo, no no la UPR es una, un nombre reconocido internacionalmente por su calidad y excelencia a, académica la, el, el problema es lo que ha pasado eh, que hemos perdido, es como dijo mi compañera Fabiana, ha sido el aumento de costo de crédito y de cuotas y no tener el aumento de calidad de los eh, edificios, en mantenimiento. Eh, eso, es, es, eso es lo que ha, ha provocado. ¿Y, ¿Y por qué? ¿De quién es responsable de eso? La administración. Lo que supone que gobiernen y abogen por, por el presupuesto, por los proyectos de innovación eh, para mantener estos edificios. Es, es, eso es lo que ha causado los estudiantes, porque ya no, ya no estamos viviendo estamos tratando de, de, de sobrevivir estudiantes tienen que decidir entre pagar eh, y mantenerse o estudiar ¿por qué? porque la, la administración no ha abogado y, y hemos perdido las extensiones de matrícula por deporte por banda por coro y eso ha causado que, que los estudiantes se vayan no ha sido por las huelgas no han sido por los paros eso es mito eso es miedo y eso hay que aclararlo bueno, yo, al igual que Luis, considero que estudiar el UPR también ha sido de lo mejor que me ha pasado en la vida, así que yo estoy muy agradecida con, con la participación de, de estas personas verdad, en este espacio. Candy, eh, gracias también por acompañarme, no sé si tienes un comentario final. No. Ya los estudiantes dijeron todo. Bueno, pues entonces agradecerle también a las personas que nos han sintonizado y extendemos nuestra solidaridad y apoyo al movimiento estudiantil. Este medio está aquí a la disposición de los estudiantes, así que seguimos en pie de lucha. Gracias. Gracias Buenas noches. Gracias por recibirnos. Hasta luego. Hasta luego.